Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de, esta, de este ciclo informativo al que denominamos Diálogos UH 50 años. Hoy ya estamos a escaso tres días de las elecciones generales. Este domingo no será un día cualquiera. Será una jornada histórica porque nuevamente se escribirá una página en la historia de la democracia. Un total de 4.782.000 electores están habilitados para ejercer su derecho al voto. Por eso es importante que toda la población acuda a las urnas y contribuya con ese grano de arena para construir un Paraguay mejor. La idea de hoy es hacer un análisis un poco más descontracturado de todo lo que está en juego para el próximo domingo estaremos hablando de los candidatos, eh, de las claves que se podrían estar dando. Y para eso me acompañan Lida Duarte, ella es periodista de la sección Economía, y Fernando Boxia, que es periodista de la sección Digital. Hola Lida, ¿cómo estás? Hola, eh, bueno, buen día a todos y gracias por la invitación también para participar de, de, de este espacio. Y bueno, vamos a hablar un poco también de, de, de cómo eh, la percepción que hay en algunos sectores eh, ...económicos acerca de estas elecciones. Fernando Boca. Sí, eh, buen día para vos, para Lida, para toda la audiencia... ...y nada, eh, ansioso por hablar de esto, por analizar esto... ...y porque termine esto también. ¿no? Sí, la verdad que sí. El pueblo el domingo tendrá el poder de elegir a las autoridades... ...que estarán gobernando en los próximos cinco años. Por eso es muy importante tener una alta participación ese día porque también eso demuestra o, o mejora la, la calidad de la democracia que, que tenemos pero cómo, a ver, hoy, hoy en día sí ya se siente un poco más esa ansiedad, esa adrenalina y sobre todo esa incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el domingo algo que, digamos, no se tuvo en elecciones anteriores pero en contrapartida, vivimos una campaña electoral bastante apática, sin mucho entusiasmo. ¿Cuál es tu reflexión hacia eso, Lida? Justamente la colega Estela Ruiz Díaz hablaba de esa apatía de, de los electores y electoras, ¿verdad? No, ella decía que no, no se está viviendo como esa fiesta que en elecciones anteriores veíamos, ¿verdad? Y de repente salimos también a las calles, eh, haciendo entrevistas, escuchando un poco a la gente... Y sí, es como que no hay mucha, mucha esperanza, digamos, en, en, en estas candidaturas, en todas las candidaturas, porque no solamente tenemos chapas presidenciales. Eh, entonces, como que mm, no avizoran una mejoría de la situación socioeconómica del país, ¿verdad? Es, es siempre lo mismo, no importa quién gane, todo va a ser igual, ¿verdad? Es como que hay esa sensación de que nada va a mejorar, pero, eh, y, a, y eso tiene que ver mucho también con las propuestas de los, y, y los candidatos y candidatas. ¿verdad? Eh, no hay nada sustancial que pueda apuntar a, a un cambio real, a una transformación, eh, digamos, que pueda mejorar eh, la situación de, de los paraguayos y paraguayas, más todavía las personas que están en, en situación de pobreza, las personas que arrastran problemas del COVID, que siguen de duelo por el tema del COVID y arrastran ese, eh, esa, esa situación económica muy precaria a raíz del COVID. Entonces, esa, esa es la sociedad que tenemos que va a ir a elecciones este domingo. Eh, sí, coincido en que, que hay mucha apatía, ¿verdad? Eh, coincido en que, bueno, ahora, a estos, en esta última semana quizás se puede sentir un poquitito más de fervor en ciertos sectores, pero... Sí, la verdad que se ve, se ve mucha desesperanza ¿verdad? en la gente. ¿verdad? No, no, mucha gente cree que, más allá de quién le gane en estas elecciones presidenciales sobre todo, eh, nuestra realidad, digamos, como ciudadanos a pie no, no va a cambiar demasiado, ¿verdad? Y quizás por eso también se explica eh, candidaturas como la de Payo Cuba, ¿verdad? Que, que claramente viene a digamos, tratar de responder de alguna manera a ese, ese desamparo ciudadano hacia la democracia, ¿verdad? Que, bueno, de, después podemos discutir seguramente qué tan factible es responder a ese desamparo con lo que propone Payo, pero eh, sí creo que es un reflejo de, de, de, digamos, la falta de ganas de la ciudadanía en general a participar en estas elecciones, ¿verdad? Eh, y nada, también creo que hay otros factores como, como la falta de credibilidad de, de elementos que generalmente son característicos en elecciones, ¿verdad? Como las encuestas, ¿verdad? Eh, ese es un, eso es algo que creo que perdió mucha credibilidad en lo, las últimas elecciones luego ya, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que esa falta de debate presidencial que... Es, bueno, podemos decir que es, son los, los primeros comicios donde no se tuvo un debate presidencial, esa falta de, de contrastar las propuestas de los candidatos, de, de verlos en situaciones donde eh, están bajo presión, de cómo actúan. ¿Colaboró para que también eh, no se sienta ese entusiasmo hacia los candidatos? Yo creo que sí, porque desde el momento en que los propios candidatos no acceden a, a ese debate presidencial, porque no es que no se buscó desde los medios hacer ese debate, sino que los propios candidatos no, o en este caso un candidato no se no se prestó, digamos, a, a hacer un debate real entre, bueno, entre ellos para discutir, para ver ahí sus diferencias y bueno, de repente ahí eh, justamente lo, los electores indecisos capaz formen una decisión, eso no, no lo vamos a saber, ¿verdad? Entonces, eso iba a colaborar bastante también porque es un elemento de la democracia esto, o sea, que cada candidato pueda debatir en un espacio, que compartan sus propuestas, que también eh, discutan entre sí, ¿por qué no? Porque la discusión, el debate es un proceso de, democrático también, y eso faltó en estas elecciones, ¿verdad? Eh, Faltó bastante, está ausente, ¿verdad? Y también vamos a hablar, eh, bueno, más adelante de qué, de qué más faltó en estas elecciones. Igual creo también que eh, una característica que, que se dio en esta campaña al menos es que el debate no se centró como, como sucedió en otros países sobre las ideologías políticas. O sea, ac acá no se habló de que tal o cual candidato eh, representa a la izquierda, a la derecha, más bien, eh, pienso que el, el análisis se centró más en que si es que la sociedad quiere el continuismo del Partido Colorado o una alternancia política. Eh, ¿Vos cómo ves esa situación? Sí, yo creo que eh, es así mismo. ¿verdad? No, no, tanto no se centró en posturas ideológicas la confrontación que hubo entre las distintas candidaturas. Sobre todo estamos hablando de presidenciales, ¿verdad? Eh, y se centró más en eh, plantear esta disyuntiva, verdad, entre lo que tenemos y lo que podemos tener, verdad, el, digamos el cambio o el continuismo. Eh, y creo que digamos que hay candidatos como eh, probablemente la concertación eh, buscan polarizar más, de, eh, o sea, digamos la concertación como cuando hablamos de, de sobre todo de la candidatura de Efraín y, y Soledad Núñez eh, les conviene polarizar más, más entre lo que es el continuismo y el cambio ¿verdad? Eh, les conviene plantear eh, digamos, dos opciones, mientras que el partido colorado eh, probablemente lo que busca más es eh, dispersar más el, el voto que no es colorado ¿verdad? entonces apostar un poco a lo que es el voto duro y luego plantear eh, digamos como que hay muchas opciones aparte del voto colorado ¿verdad? Claro, es lo que pasa porque no tenemos el, el balotaje, por ejemplo, ahora. Entonces nos vemos en esa situación justamente por eso ahora. Eh, bueno, está eso y, bueno, más adelante no sé si ahora hablamos de, de, de, de lo que es un poco la perspectiva de algunos sectores. Sí, eso es justamente te voy a preguntar ahora, vos que estás más adentrada, digamos, en el área económico. Eh, ¿Esos sectores predominantes de la economía paraguaya, digamos, eh, manifestaron algún tipo de postura a lo largo de este tiempo? Eh, hay sectores de la economía que son un poco más conservadores respecto a sus opiniones. Eh, en general, el, el, por ejemplo, los sectores industriales de servicios, comercios, de, de, de los sectores de la agricultura y ganadería, bueno, ellos, por ejemplo, piden siempre, su reclamo es eh, seguridad jurídica, eh, eh, calidad de gasto público, eh, el tema de seguridad eh, en cuanto a lo que es la propiedad privada, en, en, ellos están en contra de las ocupaciones, ¿verdad? Eso en general eh, es, el, eh, es el reclamo de ellos, para cualquier autoridad, las actuales, a los candidatos... Ahora, eh, hay una diferencia en cuanto a, eh, por ejemplo, los ganaderos, ellos sí fueron un poco más contundentes en, en sus reclamos. Eh, en cuanto a la, lo que es la Asociación Rural del Paraguay, eh, ellos, por ejemplo, organizaron una serie de debates con eh, candidatos eh, a, a la presidencia, con eh, candidatos a, a la Cámara de Diputados, de senadores, hicieron una serie de debates, invitaron a los candidatos y le escucharon y le preguntaron también cuestiones que obviamente eh, tienen que ver con sus intereses. Y ahí sí vemos una diferencia, eh, los ganaderos sí se posicionaron, eh, o mejor dicho, se nota más el posicionamiento de los ganaderos, porque ellos tienen una, una histórica demanda a, a las autoridades que es ingresar al mercado de China con la carne para eh, exportar carne paraguaya a china ese es el principal reclamo de hace años del sector ganadero entonces eso como que crea un eso como dice el presidente de la ARP, eh, pedro galli eh, eso va a eh, influir en la en el voto de los ganaderos eh, el, el próximo domingo eso sí no, no son muchos tampoco porque eh, es un sector que concentra gran parte de la riqueza, y como sabemos acá en Paraguay, eh, muy poca gente concentra la mayor parte de la riqueza de nuestro país. ¿verdad? Pero sí es un sector que tiene bastante influencia. Ahora, eh, ellos eh, pudieron escuchar a, a Santiago Peña, ¿verdad? y Santiago, Santiago Peña, al ser consultado, cuando le preguntaron sobre su posición acerca de China... Él trató de decir, bueno, eh, yo mismo voy a ir a China, voy a conversar para hacer un acercamiento comercial, ¿verdad? Y, y eso no convenció, y, pero, pero sí dijo que no entablaría relaciones diplomáticas con China. Y eso enojó al sector ganadero. El sector ganadero está enojado con el Partido Colorado en ese sentido, porque fue un rotundo no para los ganaderos eh, la posición de Santiago Peña. Recordemos que, eh, bueno, eh, eh, esta, esta posición también se da porque eh, hay un relacionamiento diplomático que tenemos con Taiwán y mientras tengamos ese relacionamiento diplomático con Taiwán no vamos a tener el relacionamiento diplomático y, poder, y ese poder de negociación comercial con China continental como le conocemos. A su vez, Taiwán es un fuerte socio de Estados Unidos... Y por tanto, también nosotros tenemos, eh, apostamos a un fuerte relacionamiento con Estados Unidos. Es decir, nosotros apostamos a un relacionamiento con Estados Unidos, que eso a su vez significa un vínculo fuerte con Taiwán. Eh, entonces, por ahí va, es eh, un tema geopolítico también, ¿verdad? Y eh, en cambio, eh, Efraín Alegre, si bien no fue al debate organizado por la ARP, por una cuestión de agenda, tengo entendido, Sí participó de otros espacios y se reunió con los ganaderos y además públicamente dijo que sí entablaría relaciones diplomáticas o que por lo menos trabajaría para eso, para entablar relaciones diplomáticas con China. Y también ponía en duda las ventajas que nosotros tenemos eh, como Paraguay eh, con nuestro relacionamiento con Taiwán porque eh, somos el único país prácticamente de la región que tenemos relación diplomática con Taiwán, pero no con China. ¿verdad? Somos el único país de Sudamérica y, y eso es una desventaja comercial para nosotros, hablando desde el punto de vista económico. Eh, bueno, así está la situación más o menos. ¿verdad? Entonces, ellos tienen el compromiso de, de Efraín Alegre de que sí va a, a pelear para ingresar al mercado de China. Pero bueno, eh, es una negociación comercial también posteriormente porque en realidad sí si nosotros exportamos algunos productos a China continental a diferencia de lo que se cree, pero no los principales productos que son eh, la soja y la carne. ¿verdad? Bueno, esa es más o menos la posición eh, del sector eh, ganadero. Ahora el sector industrial como que se mantiene un poco más, más cauto. Ahora, hay una diferencia otra vez entre los productores que pertenecen a las cooperativas. Ellos sí además eh, de una visión económica, ellos sí ven la parte digamos eh, más conservadora también en el sentido de que ellos están con el tema de, de defensa de la familia, le, lo que son autodenominados pro vida, entonces ellos eh, para ellos tienen, tiene peso esa parte. Y, y, y bueno, en ese sentido, bueno, sabemos también un poco cuáles, eh, en, en las candidaturas que tenemos, quiénes representan más al sector conservador, digamos, en ese sentido, y quién puede por lo menos abrir una puerta hacia, digamos, hacia, lo, hacia la defensa de lo, los derechos humanos y que ahora se quiera avanzar en el tema de transformación educativa y demás. Eso también está en discusión. Y generalmente las cooperativas eh, que, que, que aglomera el sector más conservador en ese sentido... ...no sabemos cómo va a votar también ahí ahora... ¿Va, va, ...¿va a pesar más la parte económica o va a pesar más su, su pensamiento conservador... ...respecto a eh, el tema de lo que ellos consideran que es en defensa de su familia? Eso es muy interesante, la verdad... ...otro elemento histórico también dentro de este proceso de campaña electoral... ...es el pronunciamiento histórico que hizo la Federación Nacional Campesina... ...que creo que por primera vez en su historia... En, ¿Está apoyando a una candidatura? Sí, es la primera vez que la FNC eh, apoya abiertamente, verdad, con una postura institucional, diríamos, eh, a, la a una candidatura, en este caso la de la concertación, ¿verdad? Eh, la, la marcha, eh, la tradicional marcha de marzo de este año, terminó con, con un fuerte apoyo a Efraín Alegre, a Efraín Alegre y, Santi eh, perdón, y Soledad Núñez. Y, bueno, esto, esto plantea, digamos, muchas cuestiones porque ah, al ser una concertación, eh, claramente, ah, bueno, volviendo a lo ideológico, ¿verdad? claramente conviven, coexisten eh, muchas posturas ideológicas. ¿verdad? Sí. Hay que acordarse que en la concertación estaba Patria Querida, por ejemplo. ¿verdad? Uno de los grandes impulsores de, de esta ley, tan cuestionada por sectores sociales y sectores campesinos, sobre todo que es la ley Isabel Larriera que criminaliza las, eh, las ocupaciones de tierra ¿verdad? y claramente uno de los grandes reclamos de la FNC y de todo el sector campesino es eh, derogar esta ley, ¿verdad? una ley eh, polémica y a la cual digamos, frente a la cual Efraín se mostró en contra ¿verdad? Eh, ya anunció él su postura de querer derogar esto y, y el Frente de Guasú también ¿verdad? Eh, hay que mencionar que dentro de la concertación de nuevo está así como está la derecha más tradicional o más eh, empresarial eh, del lado de Patria Querida eh, también hay sectores progresistas ¿verdad? y en este caso el, la faceta más progresista de la concertación es Esperanza Martínez eh, senadora del Frente Guazú que probablemente tuvo mucho que ver eh, para lograr ese acercamiento eh, histórico a, hacia la hacia el sector campesino entonces eh, es interesante desde ese punto de vista porque plantea una dialéctica interna dentro de ese grupo verdad que cómo van a resolver eso internamente en la concertación si es que llegan a ser gobierno bueno va a ser una de las preocupaciones que ellos van a tener verdad no, para justamente para eh, just, eh, concatenar con lo que dijiste, ¿verdad? Eh, en patria están sectores que, eh, que, que apoyan los intereses de, de los ganaderos y agricultores, ¿verdad? Entonces va a ser difícil ese debate interno que posteriormente va a haber porque también depende de cómo va a estar conformado el Congreso, independientemente de la chapa presidencial, ¿verdad? Entonces ahí... Va, va, vamos a ver cómo surge el tema de, la, de las mayorías que van a tener en el Congreso y muchos de los legisladores son incluso ganaderos, entonces ahí también influye eh, la decisión sobre este tipo de leyes. Eh, eh, los ganaderos defienden rotundamente este, eh, esta ley, Zavala Riera, ¿verdad? Ellos, Van, ellos van a pelear porque no se derogue esa ley entonces va a haber un fuerte debate eh, nuevamente cuando ocurra eso porque ya se intentó derogar pero no, no se pudo entonces vamos a ver ahora si se logra si hay algún cambio en los números para poder derogar eh, pero como en la concertación como decís está por ejemplo Patria querida y está frente Guazú cómo va a ser ese acuerdo L yo diría que los ganaderos es decir Zavala y Patria Querida no van a ceder, no van a ceder, entonces ¿cómo va a ser esa negociación por ejemplo? Va a ser muy difícil porque como, como bien apuntas, eh, digamos todas toda las proposiciones de los candidatos casi siempre pasan por el congreso otra vez, ¿verdad? entonces eh, tendremos que ver cómo, cómo se integra este nuevo congreso teniendo en cuenta que probablemente otro punto ahí en la lista de temas que, que, que nos convoca acá es eh, las la listas desbloqueadas y, y este experimento que vamos a tener por primera vez a nivel nacional. Tenemos eh, como muestra eh, las elecciones municipales. Eh, fue la primera vez que usamos este, este nuevo sistema electoral de listas de cerradas y desbloqueadas lo que vimos en las municipales es que esto terminó beneficiando a los partidos tradicionales y fortaleciéndole a ellos, y eh, va en contra de los partidos más chicos, ¿verdad? Hay una menor representación del tercer espacio, sea cual sea ese tercer espacio en los distintos municipios, eh, y una mayor participación del, del bipartidismo tradicional que conocemos. Entonces, si, si tenemos un congreso más bipartidista, ¿verdad?, con una menor participación del tercer espacio, que hoy en día eh, no, no es para nada eh, desechable o eh, no, no es poco el poder que tiene el tercer espacio, sobre todo en el Senado, eh, quizás, si, si, si se mantiene la tendencia, quizás va a ser mucho más difícil derogar esta ley, ¿verdad? Sí, no, la verdad que es muy importante conocer más o menos, ¿cuál es la postura de, de estos dos sectores de la sociedad? Tanto del sector empresarial como del, camp del campesinado. Porque son, digamos, eh, los sectores que... Sobre todo el sector campesinado es el sector que más eh, con los años viene reclamando deudas históricas, viene peleando el, su, la, histórica, la histórica reforma agraria. O sea, y la postura de ellos... Eh, es un aliciente o, o es un parámetro a, a tener en cuenta. Pero pasando ya de, de estos sectores y a un tema un poco más polémico, hablemos de las distintas candidaturas presidenciales. Santiago Peña. Le vimos... Creo que Santiago Peña dividió su campaña en dos. Con Horacio Cartes al frente en un primer momento y después, digamos, que quedó aislado. Y eso hizo que, que empiece a cometer errores. Errores, digamos, de, de, de un político principiante. ¿Cómo te vio la, la, la campaña de, de Santiago Peña? Bueno, eh, como decís, en estas elecciones hay bastante particularidades. Eh. Por un lado, el Partido Colorado, un presidenciable que anda solo haciendo campaña prácticamente, ¿verdad? ya no tiene compañía del presidente de su partido, eh, Horacio Cartes, ¿verdad? y ellos ap apuntaron a una estrategia de que haga menos apariciones luego de, de las eh, graves sanciones que tuvo de parte de Estados Unidos, ¿verdad? especialmente las últimas que fueron económicas y que digamos tuvieron un, un mayor impacto en, en la imagen de, de Horacio Cartes. Ahora, ¿cómo eso va a influir en los votos? No sabemos. Y por el otro lado, obviamente tenemos el tema de, de, de Fernando Lugo, ¿verdad? que tiene un, un gran eh, electorado, principalmente en el interior, y estuvo ausente mucho tiempo por una cuestión de, de su salud. ¿verdad? Entonces quedaron acá, eh, digo acá porque él estuvo afuera del país, ¿verdad? Eh, bueno, se estuvieron discutiendo, eh, hubo uh, otras, eh, digamos, Kerey, por ejemplo, eh, se apartó un poco y creó otro otro espacio, ¿verdad? Entonces, eh, eso no hubiera pasado si estaba el liderazgo, o por lo menos creo yo, de, de Fernando Luis, si no lo hubiera pasado, eh, bueno, esta cuestión de, de, de su salud, ¿verdad? Entonces es también un poco atípico eso, eh, Efraín Alegre en todo momento eh, está diciendo que tiene el apoyo de Fernando Lugo, todo el momento está diciendo eso, pero eh, es como que como no, no se siguió ese apoyo durante todo este tiempo, eh, no estuvo presente, entonces eh, eso también jugó un papel eh, importante en el tanto eh, para que se note el, el, la unión que hay en la concertación como eh, en la imagen que tiene para el electorado. Pero Hablando justamente de liderazgos, en, es un hecho particular también en esta, en esta campaña electoral lo que ocurrió en, con el Partido Colorado, porque si bien Horacio Cartes estuvo presente inclusive en los diferentes actos partidarios, él era más o menos el que abría con su discurso inclusive en una ocasión le llegó a cuestionar a Santiago Peña por una llegada tardía pero con el tiempo no se le vio ni a Horacio Cartes que es el presidente del partido colorado ni tampoco a Mario Abdo Benítez que es el presidente de la república pero representando al partido colorado O sea, creo que muy en muy pocas ocasiones, muy pocas campañas se vio a un candidato colorado sin el respaldo de sus digamos de sus dos principales líderes, en este caso. Sí, en ese sentido es bastante atípico también para los colorados, ¿verdad? Este tipo de campaña electoral, eh, le vemos a Santiago Peña de repente como muy solo, ¿verdad? Eh, y sin el respaldo, por lo menos físico, ¿verdad?, de, del presidente del partido y vemos cómo, por ejemplo, eh, hablando de lo que es el voto duro, ¿verdad? Que cómo se va radicalizando más el discurso hacia ese sector. Eh, Santiago Peña desechó su perfil de tecnócrata para asumir el rol eh, full de seccionalero, ¿verdad? Eh, directamente ya, o sea, en actos públicos. Eh, como vimos en Ciudad del Este, justamente... Ante los funcionarios de Itaipú, él dijo que... Eh, que no se equivoquen los funcionarios... ¿Verdad? Los funcionarios públicos... Que ninguno llegó ahí por su mérito o estudio... Sino que llegan ahí... Eh, por el partido. Eso apunta al voto duro. Eso apunta al voto colorado. Que, ¿Cuál es la, la desventaja de ese discurso? Que desalienta el voto no colorado... Desalienta el voto independiente... Eh, entonces, ¿qué hacen para... Contrarrestar otra vez esto como estrategia es dispersar el voto o, o tratar ellos de dispersar lo más que puedan el voto castigo ¿verdad? Eh, ¿cómo hacen eso? quizás de una estrategia que se ve eh, eh, constantemente desde los medios del, del grupo empresarial que no, bueno no sé si sigue siendo grupo empresarial el, lo, los medios de cartes, verdad que todos conocemos cuáles son se nota un posicionamiento fuerte a la figura de Payo Cuba, a la figura de Euclides, eh, las encuestas que ellos manejan, verdad, las encuestas que, que... bueno, no, sin hablar mal de nadie, verdad, las encuestas que, que claramente parecen un poco cuestionables al dar tanta ventaja a Santiago Peña, Incluso algunas eh, ya ubican a Paraguayo-Cuba como segundo en vez de Fraín, ¿verdad? Eso busca un poco eh, dispersar ese posible voto eh, no colorado, ¿verdad? Y esa no puede ser una estrategia similar a la que sucedió en las elecciones del 2018, porque es justamente cuando las encuestas perdieron total credibilidad. Porque recordemos que hace cinco años atrás, en ...días o semanas antes de las elecciones... ...había encuestas que le daban... ...20 puntos arriba a Mario Aldo Benítez... ...29... ...29 inclusive... ...eso, eso hizo que... ...el entusiasmo digamos... ...hacia la alianza en aquel tiempo... Eh, no, ...no... ...ni siquiera eh, se, o ayer sea, ...se vaya a votar o... o, o diga para que me vea a las unas... ...y ya hay una ventaja muy amplia... ...sin embargo... Vimos que en los en el resultado final Mario Abdo apenas ganó por una diferencia del 3%. Fueron las más ajustadas de la democracia, eh, esa diferencia. E inclusive a Mario Abdo le llegó a sorprender ese resultado, porque recuerdo cuando él se subió al escenario a festejar su victoria, se le notaba en el rostro, o sea, rasgo de sorpresa, de que no podía creer de que apenas había ganado las elecciones, siendo que... Semanas anteriores todo el mundo le daba una, una victoria contundente. Es una estrategia, claramente, si, si yo candidato, pago a una encuestadora para que me dé como ganador por una amplia diferencia, estoy eh, desalentando al voto indeciso, desalentando a... O sea, estoy alterando con la percepción de la gente, sobre todo, que, que debería estar incluso penado por ley, ¿verdad? Algo así. Eh, ahora lo que yo me pregunto es si alguien cree ya en la encuesta, o sea, quizás de tanto que ya se usó ese recurso, eh, siento que, eh, digamos, los candidatos pueden repetir eh, que son ganadores según tal encuesta, pero la gente en general... Eh, Creo que descree de, de los de, que es un peligro también eso, ¿verdad? Para la democracia, porque son herramientas eh, útiles, ¿verdad? Son herramientas que se usan no solamente en la política, se usan para políticas públicas, se usan uh -huh. para medir la pobreza. Eh, entonces, sí, yo creo que es una estrategia, pero habrá que ver si es una estrategia que a largo plazo puede seguir siendo utilizada. ¿verdad? Santiago Peña se equivocó en su camino, digamos, político, porque digamos que él inició su carrera con un perfil técnico, con un perfil destacado, con un, un joven preparado, que, que estaba llamado, digamos, a, a liderar este cambio político a nivel país. Sin embargo, quedó anclado a este sistema ya petrificado, a este sistema oxidado que que, que pregonan en los últimos años los lo diferentes gobiernos que es el prebendalismo el clientelismo Santiago Peña frustró no sé si frustró pero digamos hipotecó su carrera política al vincularse directamente o estrechamente a Horacio Cartes buenas buenas estamos de vuelta tuvimos un error técnico acá pero bueno seguimos con este análisis sobre las elecciones bueno, estábamos hablando sobre la candidatura de Santiago Peña y, bueno, más o menos cada uno ya dejamos eh, lo que pensamos, lo que creemos. Pero ahora, ¿qué podemos decir? de La concertación. Si bien, digamos que tiene una mejor estructura en comparación al 2013 y al 2018, pero tampoco logró una unidad del 100%, como, como se esperaba en principio. ¿Por qué? Y no, la verdad que no. Y hay muchos factores ahí, ¿verdad? O sea, hay, claramente hay sectores que... O sea, el sector de Payo Cuba yo no, no veía luego como eh, una posibilidad real que, que él acepte entrar en una concertación y sobre todo acatar los... el margen de discrepancia que tiene que haber en una concertación y el margen de eh, acuerdos, ¿verdad? Que tiene que haber en una concertación. Eh, entonces probablemente eh, era como una quimera, ¿verdad? No, nunca lo iba a poder ser. Eh, digamos, la oposición es muy difícil de unirse al 100%. Igual yo, yo diría que es un escenario bastante similar al del 2008, en el que ganó eh, Fernando Lugo la presidencia, ¿verdad? Pues en el 2008 teníamos también incluso eh, candidatos opositores con más arrastre que que en esta vuelta verdad, teníamos a Lino Viedo teníamos a Pedro Fadul y eh, Fernando Lugo en este caso digamos que tenemos a, a Efraín, a Paraguayo Cubas y a Euclid Acevedo pero con un margen muy reducido ya probablemente de lo que él pueda sacar eh, de votos de, de los demás quizás la gran pregunta ahí es eh, que creo que es la pregunta de, de, de todos los sectores políticos ahora es ¿a quién le va a sacar votos Paraguayo-Cubas? El polémico Paraguayo-Cubas, ¿cómo le ves? ¿Cómo ves esa candidatura? Particularmente, creo que es un peligro. <risa> Pero eh, lo que pasa es que Paraguayo-Cubas, eh, bueno, sí, si nos acordamos de él desde el Senado, o sea, recuerdan que él quiso llegar hasta el Palacio, L eh, llevó una turba tratando de llevar gente al Palacio, y si bien nosotros defendemos las protestas sociales como un derecho en, en una era democrática, ¿verdad? Él como que no, no, nuevamente quiere, en realidad, romper con, con, con el... No sé si decirlo orden, porque el orden también es bastante conservador llamarlo, ¿verdad? Pero como, como hoy se publicó, ¿verdad? El antisistema, digamos, ¿verdad? Eh, él es el que eh, toma decisiones individuales, ¿verdad? Así como dijo eh, Fernando acerca de cómo él va a respetar de repente los, los acuerdos en medio de discrepancias cuando él toma decisiones unilaterales, ¿verdad? Entonces es muy difícil su figura. Eh, eh, en el Senado vimos también comportamientos bastante eh, desacertados de, de Paraguayo Cuba. entonces eh, es muy difícil leerle a él, eh, es muy difícil tener una certidumbre de cómo sería un líder, cómo tomaría decisiones eh, en pos de... Del, del bien común de la población, ¿verdad? Es muy difícil leerle a él, es muy difícil saber, no, no es predecible, es un político bastante impredecible. Entonces, en ese sentido, digo que es un peligro porque no, no, no, no tenemos, no sabemos qué puede hacer si de repente llega a ganar, a, a ¿verdad? En cualquier espacio, ya no sea pre, eh, la chapa presidencial, o sea, en cualquier espacio de poder donde él esté, como ya tuvimos la experiencia del Senado, es, es un político bastante impredecible yo creo que para varios Cuba fue muy hábil en, en captar la atención de, de, de ese lector descontento digamos de ese, de ese elector que, que no está de acuerdo obviamente como, como la mayoría de la situación del país pero lo que me parece eh, también concuerdo con Lía en, en el sentido de que me parece un peligro es ese discurso violento, agresivo que, que él preona, porque estamos ya en una sociedad digamos con altos índices de, de violencia si para o Cuba sin tener aún ese poder que le podría dar la presidencia tiene este tipo de, de rasgos no me quiero imaginar cómo sería teniendo el, el poder absoluto porque también y también veo que hay mucha contradicción en su discurso Porque él se autodefine como un anarquista romántico Pero creo que el, el, el anarquismo, digamos, si vamos al origen Es la, la ausencia de, del Estado O sea, que, que todo individuo eh, tenga la libertad Y que esa eh, libertad se autorregule en forma natural O sea, el anarquismo está en contra del Estado Está en contra de las iglesias ...y de cualquier otra institución que, digamos, impongan reglas. Pero en contrapartida, para varios cubas dice... ...no, yo voy a gobernar solo, vamos a disolver el Congreso... ...yo voy a gobernar con las Fuerzas Armadas. Entonces hay una seria contradicción ahí de, de lo que, digamos, es anarquía... ...y de lo que él dice, porque constantemente está coqueteando con... ...con lo que podría ser, llamarlo así, un dictador... Sí, claro, eh, o sea, digamos que un rasgo así más allá del de discursivo incluso más allá de, de, de todo una palabra que se puede usar para adjetivarle a Payo Cuba es autoritario eh, y de hecho que creo que él no rehuye de, de esas concepciones así de, de definirse luego como, como alguien que busca ser autoritario, que busca ser eh, Incluso dictatorial, ¿verdad? Eh, y bueno, vos dijiste una palabra y una expresión que es el poder absoluto, ¿verdad? Hoy nuestra constitución, nuestro sistema eh, democrático no, no permite el poder absoluto justamente, ¿verdad? Entonces, no sé, habrá que ver. Yo no creo igual muy posible que llegue a la presidencia porque... Eh, más allá de las intenciones de voto, Paraguayocuba es una persona sin un candidato sin una estructura partidaria que le permita en el día de eh, asegurar votos, eh, ya sea trasladando a votantes, buscándoles, alimentándoles, eh, ya sea teniendo eh, una suficiente cantidad de miembros de mesa, de apoderados, de veedores, de todo. Eh, sin eso, yo no creo que ningún candidato pueda ganar en Paraguay, ¿verdad?, eh, creo que lo, el, bueno, el, el caso de Fernando Lugo ahí fue clave eh, la participación del PLRA ¿verdad? De, de su estructura partidaria electoral ¿verdad? y Paraguayocuá no tiene eso entonces es muy difícil eh, que llegue a la presidencia pero que incluso yo diría que es difícil que, que, que, sé yo, que, que llegue a disputarle realmente al segundo candidato, sea, sea Santiago Peña o sea Efraín Alegre ¿verdad? Entonces, pero, nada. Pero va a ser la pieza clave el que va a incidir, diga, digamos, en ese resultado final, eh, ya sea para el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, o de las consultaciones, que digamos que son los dos candidatos más potables a llegar a la presidencia. Sí. Eh, vi, vi una estadística que estaba mostrando eh, el politólogo Marcos Perestalia, que mencionaba que generalmente el... el, el Partido Colorado obtiene cerca de un poco más del 40% de los votos en las elecciones ¿verdad? Eh, y que hoy según digamos, esta encuestadora Atlas que es como que la poquito más respetable de, de encuestadora internacional ¿verdad? le da a Santiago Peña un 35, votos, una diferencia, eh, un 35% una diferencia de cerca del 10% de lo que eh, eh, obtuvieron Mario Abdo y Horacio Cartes antes ¿verdad? Eh, ya en las elecciones finales ¿verdad? entonces la pregunta es ese, esa disminución de casi el casi 10% de la intención de voto colorada si es que tomamos como verdad esta encuesta de Atlas eh, él se preguntaba ese 10% eh, que, que no tiene hoy Santiago Peña es Payo Cubas ¿verdad? entonces nada eh, algo que él repite mucho es que si él llega a la presidencia, paraguayo, si él llega a la presidencia, eh, no va a ser aburrido. ¿verdad? Y, yo, bueno, no va a ser aburrido, va a ser peligroso. Eh, yo creo que las libertades públicas, eh, las libertades civiles, la libertad de expresión, cosas que en nuestra constitución hoy están garantizadas, quizás no se respetan, pero por lo menos en papel están, eh, sí apeligran con un gobierno como el suyo que, que directamente anuncia. Eh, ...su intención de tener una constituyente... ...de tener un... ...no sé si constituyente... ...pero una nueva constitución por lo menos, ¿verdad? Bueno, ese es el escenario con Paraguayo Cuba. Más allá de los candidatos que... ...claramente ya estuvimos mencionando más... ...el perfil de cada uno de ellos... ...otro, digamos, dato importante es... ...la participación de las mujeres... ...en, en estas elecciones. Para poner un poco de contexto nomás, o sea... ...las mujeres tuvieron una larga lucha para acceder al voto, recién en 1961 las mujeres lograron acceder al voto y a tener la posibilidad también de ser elegidas, sin embargo digamos que todavía vemos un lento avance o todavía hay muchos obstáculos para que las mujeres realmente puedan ser partícipes de un proceso electoral. Sí, totalmente, eh, principalmente eh, desde la caída de la dictadura las mujeres eh, tuvieron más oportunidad de organizarse, porque si bien algunos derechos eh, que, que fuimos eh, adquiriendo no se tuvo porque nos regalaron, sino a través de luchas, entonces eh, la, la democracia permitió eso, que las mujeres eh, nos organicemos, que las mujeres eh, reclamemos y que las mujeres eh, hagamos leyes también. ¿verdad? Eh, un ejemplo, bueno, vos hablaste del, del, del, del voto. Eh, yo te diría también de la de la, del derecho a ser elegidas y de ocupar cargos electivos. Bueno, uno de los grandes avances que ya está desfasado y que hay que darle, hay que otra vez avanzar es, eh, bueno, la cuota del 20% que, de mujeres que deben presentarse en las internas. Eh, eso fue en 1996 a través de una larga lucha de mujeres organizadas eh, posteriormente, bueno, eh, eh, no se respetaba, ¿verdad? Y después, cada, como, como las, va cambiando la sociedad y justamente va comprendiendo que, bueno, somos la mitad de la población y, y tenemos, eh, también debemos eh, participar en los espacios de decisión y a través de la lucha de las mujeres, como que cada partido también eh, fue eh, incorporando en sus estatutos una mayor participación femenina. Eh, está el Partido Colorado con el 33%, el Partido Liberal también tenía más o menos eh, ese porcentaje, pero eh, eh, la diferencia es que eh, recientemente el Partido Liberal eh, internamente decidió la paridad en sus... Eh, en su estatuto. Ahora. Eso fue un gran avance también, ¿verdad? Después, eh, lo que tenemos es también que eh, hubo una mayor... O sea, fue creciendo la participación política de las mujeres desde, bueno, eh, desde la era democrática. Vemos una tendencia de que fue subiendo levemente, pero en estas elecciones no es que se mantiene. Uh, hay una caída. Hay una caída nuevamente, un cambio de tendencia. Eh, por ejemplo, eh, bueno, voy a mencionar algunos Ejemplos que nos muestran eh, algunas investigadoras, ¿verdad? Eh, en cuanto a las candidatas, las candidaturas de mujeres son el 33%, eh, eh, hablando de todas, la chapa presidencial, eh, el Congreso, las gobernaciones, la, la participación de mujeres en las candidaturas es del 33%, frente a un 67% de hombres, ¿verdad? Eh, y también, eh, otra característica también que arrastramos históricamente es que tenemos candidaturas sin mujeres liderando las chapas. En las internas se presentaron 10 chapas y ninguna chapa estaba liderada por una mujer. De hecho, eh, Esperanza Martínez tuvo que ceder, eh, digamos... Porque ella apuntaba para la, la chapa presidencial, ¿verdad? Para ser presidenta. Ella tuvo que ceder porque no logró ese acuerdo. ¿Por qué? Porque todavía está muy fuerte este sistema, ¿verdad? Donde los hombres concentran el poder, las decisiones, los recursos económicos, etcétera, etc. ¿verdad? Ella tuvo que ceder. Bueno, esa es una característica. En la historia democrática tuvimos tres candidatas mujeres a presidencia. Eh, acá tengo anotado Gladys, notario del Partido Humanista, eso fue en el 2003, en el 2008 le tuvimos a Blanco Velar, el Partido Colorado, con toda la estructura que ella tenía, no lo logró. Podemos debatir otros factores que incidieron también, ¿verdad? Pero eh, ella fue la, la primera colorada que tuvo el apoyo para ser candidata a la presidencia. Y en, en el 2013 Lidia Soto que incluso tenía como vicepresidenta a otra mujer y que por primeras en la historia se dio eso, ¿verdad? Eso por un lado también. Eh, esto nos decía un poco Carmen de Chauri. Ella hace un análisis de, de esta participación de mujeres para estas elecciones. Ella es de Idea Internacional y a través de SACA, sa de la organización SACA, eh, del boletín, eh, van sacando varias, eh, digamos, varios análisis sobre estas elecciones. ¿verdad? Justamente ahora tienen un problema con el TCJE, bueno, que no les quiere reconocer como observadores. Eh, hay todo un tema ahora, también de por medio, pero eh, justamente el. Son muy eh, valorados estos análisis que hace SACA para entender un poquito, para interpretar, digamos, cómo se, se eh, cómo se conforma el poder desde dentro de los partidos primero y cómo, aun cuando somos la mitad de mujeres de la población, accedemos eh, a menos oportunidades de eh, cargos electivos y aún así somos las que más participamos en las elecciones, porque las mujeres son las que más van a votar eh, históricamente en las elecciones. Este domingo vamos a ver cómo ocurre, si no hay un cambio, ¿verdad? Pero históricamente son las mujeres las que más van a votar en las elecciones generales. Eh, tengo un poquito también acá eh, la investigadora Mar Marcela Subcenteno, ella es de Cuñaroga, eh, ella hizo un análisis de cómo se distribuyen, cómo estamos actualmente en la distribución de cargos electivos entre hombres y mujeres, y la hace una evolución de los cargos, por ejemplo. Ahora, en la Cámara de, la Cámara de Senadores, actualmente estamos con un 18% eh, de electivas, de, de mujeres electas en el 2018. Eso, fue, eso bajó de lo que fue el 2013, que estábamos en 20%. Ahora, en la Cámara de Diputados, eh, mantuvimos 15%, y de hecho, eh, Marcela, su. Eh, considera que tal vez vamos a mantener eh, los, eh, eh, este porcentaje. ¿verdad? Eh, evidentemente no, eh, va a ser difícil subir, pero ella habla de por lo menos mantener, ¿verdad? porque eh, ella hizo un análisis interesante donde... Eh, como está el voto preferente, también no se sabía si eso iba a, a convenir o no a las mujeres. ¿Por qué convenir o no a las mujeres? Porque las mujeres tienen menos recursos económicos, menos eh, poder para hacer eh, sus campañas políticas, ¿verdad? Entonces se vio que en las internas ellas se vieron favorecidas por el voto preferente, aparentemente, ¿verdad? Porque más de la mitad, a pesar de que en la Cámara, para la Cámara de Diputados, eh, solamente había, eh, había pocas mujeres candidatas más de la mitad logró estar eh, entre los primeros lugares eso es, eso es gracias al voto preferente por lo menos preliminarmente ese es el análisis verdad entonces se ve un esfuerzo de las mujeres por lograr estar en los primeros lugares porque ahí es donde se definen eh, realmente los votos para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores y entonces se ve un esfuerzo de, de las mujeres para estar en esos primeros lugares, pero hay todo un sistema que conforma una gran barrera para que sea efectiva, eh, efectivo ese derecho de, de estar en el Congreso efectivamente, ¿verdad? Y es un sistema electoral que, bueno, eh, está el tema de, de, del voto preferente, sí es eh, un obstáculo porque porque el voto preferente demanda más eh, más financiamiento para el día de que es justamente el problema que, que, que tienen eh, las mujeres, ¿verdad? De ese poder económico que todavía concentra la mayoría, en su mayoría, los hombres. Entonces, ese es un obstáculo. Eh, bueno, está, eso está el tema de otro obstáculo, es la violencia política que sufren las mujeres, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos, y la sobrecarga de tareas, porque las mujeres que quieren acceder a cargos eh, también son madres, ¿verdad? Entonces, todavía está ese estereotipo, o sea, o sea esa asignación de roles de las tareas de cuidado a las madres, ¿verdad? Por, por más que usted tenga un poder económico, igualmente son las madres a las que se les atribuyen las tareas de cuidado. Entonces ese es otro obstáculo para las mujeres para acceder a, a, a los cargos. ¿verdad? Entonces eh, vamos a ver el comportamiento, si a ver si el voto preferente ayuda a, a aumentar o mantener por lo menos, pero en cuanto a candidaturas eh, se vio un, un descenso, hay un descenso. Ahora el domingo vamos a ver si el voto preferente de alguna manera eh, puede ayudar a mantener quizás eh, esa participación en el Congreso. Ese con relación al, al Congreso, como decís. Pero si analizamos las candidaturas presidenciales, eh, vemos que la concertación digamos que es el único eh, que propuso o, o más bien aseguró que iba a tener un gabinete paritario eso nos vemos por ejemplo con el partido colorado donde vemos que la, la, o sea, las fotos que Santiago Peña se saca durante toda la campaña está siempre rodeados de, de líderes colorados o sea muy pocas veces se lo ha visto con, con, una, con alguna mujer y en contra partido le temo para cuba que es el individualismo en persona incluso dijo que cuando, porque su, su esposa se, es una candidata a senadora, incluso él llegó a decir que por más que su esposa sea candidata, él igual va a, a abolir, digamos, el Congreso. O sea, ¿cómo ustedes también analizan eh, por, por ese lado? Bueno... Eh... El tema de la, de, del Partido Colorado es que históricamente representa, digamos, el patriarcado, por decirlo así, ¿verdad? Eh, eh, sus sistemas, toda su estructura es, es sumamente patriarcal, ¿verdad? Eh, de hecho, es uno de los eh, espacios con menos participación de mujeres eh, en, en cargos electivos, digamos, eh, menos... Eh, están, no están muy bien posicionadas digamos las mujeres en, en ese partido ahora el tema de la concertación una ventaja podemos decir que hay una pluralidad la pluralidad es una oportunidad digamos para justamente pelear por los derechos de las mujeres pero no es una garantía no es una garantía otra vez se van de repente si gana la concertación hay otra vez luchas internas porque la concertación justamente aglomera también a agrupaciones muy conservadoras como mencionó hace rato el compañero, ¿verdad? entonces va a ser una lucha interna otra vez eh, ahí. verdad eh, Bueno, y además, o sea ¿por qué, ¿por qué queremos paridad? ¿Por qué es importante que un partido, que la concertación diga, yo voy a tener un gabinete con paridad? Porque uno, por el tema de que somos mitad y bueno, tenemos derecho, tenemos que acceder a esa representación. Las mujeres tenemos que sentirnos representadas. Cuando no nos sentimos representadas, cuando tenemos, Prácticamente la totalidad de hombres gobiernan no, no, no es una representación para nosotras. Eh, ¿Por qué? Porque si las mujeres están en estos espacios de poder, representa una mayor oportunidad de que eh, luchen por la agenda, no, ni siquiera la agenda feminista. Ni siquiera. O sea, eh, podría llamarlo feminista, pero por derechos tan básicos, derechos tan básicos de las mujeres. Por ejemplo, eh, en Chile, que es un ejemplo... Allí es otra, otra situación, ¿verdad? hubo un estallido social, cambió, cambiaron muchísimas cosas, pero tiene un gabinete con eh, mujeres, creo que la mitad o más de la mitad, no recuerdo, de mujeres en su gabinete. Eh, y, por ejemplo, en el, en el Ministerio de Trabajo de Estado una mujer, eh, me tocó entrevistarla recientemente, a Janet Jara, y ella, después de seis años de que se intentó reducir las horas eh, de trabajo, digamos, Después de seis años, ella liderando ese proyecto se logró aprobar, y ahora es ley, la, la jornada laboral de 40 horas semanales. Y ahí, no, digamos, uno dice, bueno, pero eso no representa el tema de las mujeres. Claro que sí, representa el tema de las mujeres, pero también representa el bienestar, el bien común de toda la población. Porque esa ley se hizo a los efectos de que los padres tengan más tiempo de calidad con sus hijos para que los padres y madres puedan llevar al colegio a sus hijos o retirarlos del colegio, puedan jugar más tiempo juntos. Esas visiones te dan, eh, digamos, y es, es una mujer la que está liderando ahora. No, muy interesante la verdad ese análisis. Pero pasando a otro tema, Fernando, tipo un resumen o algo rápido. ¿Por qué es importante saber elegir en el Congreso Nacional? Y bueno, como, como decíamos, eh, tenemos, un sistema, tenemos un sistema democrático que se fundamenta mucho en el Congreso, ¿verdad? Que en las decisiones que se pueden tomar en ese espacio, en ese poder. Eh, para la concertación, por ejemplo, es esencial tener una buena, un buen apoyo, del eh, si es que llega a ganar Efraín, que tenga un buen apoyo del Congreso para que no corra la suerte que corrió Fernando Lugo, ¿verdad? Eh, y bueno, luego después, eh, todo, todas las decisiones, las leyes, la, la ley de 40 horas, eh, digamos, probablemente me imagino que pasó por el Congreso de Chile primero, ¿verdad? Claro, hubo todo un consenso con el sector empresarial, luego con el sector político. Ah, claro. en Paraguay son 48, para saber nomás la diferencia... 48 horas. 48 horas, exacto. Entonces eh, lo, los grandes cambios van a pasar por, por, por leyes, ¿verdad? O por lo menos van a pasar. Pueden ser impulsadas por el Poder Ejecutivo, pero eh, van a ten, necesitar el consenso del Poder Legislativo. Y eh, nada, me parece muy importante ahí lo de las listas de bloqueadas, ¿verdad? Por lo que decía Lía, eh, habrá que ver... Habrá que ver, como, como bien dijo ella, eh, el nivel de representatividad de las mujeres ahora en el Congreso con la lista de bloqueadas, si es que mejora o no, ¿verdad? Yo recuerdo que creo que la lista de honor colorado en las internas era paritaria, pero eh, digamos que las mujeres estaban eh, hacia, el hacia el fondo y no terminaron entrando la mayoría, ¿verdad? Claramente eh, suena una cuestión de marketing también de eso, ¿verdad? Eh, y, y bueno, eso, ¿verdad? Tendremos que ver... Además de las mujeres también... Está, eh, hay que mencionar que menos del 1% de los candidatos al Congreso son eh, del sector... O sea, son indígenas, ¿verdad? Entonces... ¿Qué, qué otro sector casi olvidado que Es un sector olvidado, ¿verdad? Directamente. Eh, y, y ellos también... Eh, digamos, en la torta de los paraguayos, ellos representan una porción, ¿verdad? Entonces... Eh, la representatividad del Congreso creo que, que, que es importante eh, que sea plural, por eso, ¿verdad? Que sea que represente al país. ¿no? Y que no ocurra lo que pasó en este periodo legislativo, donde, por ejemplo, el Partido Colorado tuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Eso, eso implicaba que cualquier proyecto de ley no... o sea era de acuerdo al interés del Partido Colorado, porque al tener mayoría ellos podían decidir si aprobaban o rechazaban. O sea, los acuerdos políticos estaban más bien sujetos a las peleas internas que el Partido Colorado podría tener, mientras que la oposición eh, tenía que hacer un mayor esfuerzo para tratar inclusive de, de, de, de juntar esos votos y poder aprobar distintas inici iniciativas legislativas. Que, Muchas, muchas de ellas inclusive, iban en contra de los intereses de, del Partido Colorado. Sí, y a, a eso que decía del, del periodo que termina, hay que sumar el sector liberal en diputados que catalogado por los propios liberales como entreguistas, que, que son los que directamente votaban siempre en, cons, en coincidencia con eh, especialmente el cartismo, eh, Estamos hablando del sector liderado por el senador Blasyano. Eh, o salyanismo y por otros, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que esa dinámica que deciden diputados eh, quizás se mantiene o empeora, ¿verdad? O sea, o aumenta, eh, pero eh, es cuestión de ver, ¿verdad? O sea, digamos que mu mucha de la cobertura mediática también se centra en las presidenciales, con, justo, con justa razón, pero creo que una falencia ahí, de, de, no solamente en los medios, aparte de todos los sectores, incluso los políticos, es destacar un poco más. Eh, la importancia de eh, la participación electoral en las candidaturas eh, para el Congreso. Bueno, para finalizar este episodio, este es el resumen general de todo lo que tiene que ver con las elecciones generales. Pero si por ahí seguís teniendo alguna duda, podés ingresar a la página web de Última Hora. En la parte superior hay un banner con la descripción de elecciones 2023. Ahí ustedes pueden encontrar todos los detalles en, en las multas, en otros análisis, el perfil de los candidatos. O sea, todas las informaciones referentes a las elecciones generales están dentro de, de ese banner. Ustedes pueden ingresar y, y darle un vistazo. Lida, ¿un mensaje final para las elecciones? No, y que vayamos a votar, ¿verdad? Porque cuanto más personas participemos, va, eso verdaderamente va a representar, ¿verdad? Nuestro, nuestras intenciones, ¿verdad?, de, de cambio o de status quo, ¿verdad? Eh, porque las perspectivas o las expectativas de participación son más del 50%, pero es, siguen siendo bajas para representar, digamos, a, a toda la sociedad. Fernando. Sí, en la misma línea creo que el voto crítico es necesario. Eh, hoy tenemos el 31% creo que era el eh, voto joven, ¿verdad? De 18 a 29 años. Nosotros no entramos más <ríe> en eso. Bueno, por poco, bueno. poco, ¿verdad? Igual no hace eh, falta decir las edades. <ríe> <ríe> Pero, eh, bueno, el 31% es, es un electorado que puede volcar eh, las elecciones de un lado para otro, ¿verdad? El problema de eso es que Históricamente el, el voto joven eh, se sitúa más o menos entre el 50 y a veces creo que llegó al 60, alguna vez, ¿verdad? Ahí entre paréntesis, más justamente el tribunal emitió un video en estos días donde instaba a, a este sector juvenil a ser partícipes de esta fiesta cívica. Inclusive el tribunal decía que es... El sector, como va a decir, que históricamente es el que menor participación tuvo en, en elecciones anteriores. En la última elección, el 53% de ese sector joven, eh, joven de 18 a 29 años, votó. ¿verdad? O sea, que se sitúa un poquito, un poquito más a la mitad, ¿verdad? que, que como dice el es bajo. ¿verdad? O sea, significa que casi 4 o 5 de cada 10 jóvenes eh, habilitados para votar, sobre todo eso. Eh, no se van a votar, no están interesados, no prefieren no involucrarse y, y nada. Creo que si si si algo va a cambiar, si es que se quiere cambiar, va a pasar por ese sector necesariamente en algún momento. Así que eh, instarle a la gente, nuestros lectores, eh, que voten, que se informen con con última hora, que tratamos de hacer eh, mejor trabajo. Eh, no siempre lo logramos, pero a veces, pero siempre lo intentamos La intención es... y, y eso sí bueno, básicamente ese es el mensaje final acudamos a votar, ejerzamos ese derecho a voto elijamos a nuestras autoridades, porque eso también nos da pie a que posteriormente podamos reclamar podamos exigir no nos quedemos sentados en el sillón a ver lo que ocurre en el país hay muchas eh, falencias hay, hay mucha corrupción. Pero justamente son estas elecciones donde el pueblo tiene ese poder, donde el pueblo tiene esa oportunidad de, de por lo menos tener esa esperanza de generar un cambio. Entonces, seamos partícipes de esta fiesta cívica y, y acudamos a la UNA. Eh, antes de despedirnos, eh, les quiero recordar que el domingo... Estaremos informando a partir de las 5 de la mañana. En, en realidad va a ser eh, con participación de todo el multimedia. Va a estar involucrado Telefuturo, NPI, Radio Monumental y Nosotros Última Hora. Va a ser una cobertura multimedia bastante completa y tendrán la oportunidad de seguir paso a paso todos los detalles que, que se estarán dando durante estas elecciones 2023.